Iniciando la semana del día lunes, yo tomo esta venta en el NASDAQ Fíjate muy bien ese stop loss tan chico que yo estoy manejando en la gráfica Sabes que llevamos, hablando de esto desde la semana pasada, que estamos en una manipulación del precio Donde el mercado está haciendo impulsos y retrocesos Aquí en esta zona en H4 Si sí, después de irse al extremo superior Va a eliminar también esta zona, obviamente, porque es un engaño. Entonces, por eso también estoy tomando ventas, porque no ha llegado a esa siguiente zona. No ha quitado esa zona. Entonces, por eso se está moviendo en impulsos y retrocesos hasta llegar a esa zona. Vamos a ver qué ocurre cuando llega a esa zona. Por eso tienes que suscribirte y activar la campanita, que es muy importante activar la campanita. Mira la fecha, día lunes, iniciando la semana. Subo a diario para que veas esa lateralización que llevo hablando desde la semana pasada. Tengo un stop loss de, 50, de 40 pips. ¿Ya? Si manejan un stop loss de 40 pips, pero fíjate por cuánto voy. Voy por un total de unos 112 pips. Entonces, es más o menos el 1 a 2. Más o menos. 1 a 2 y medio, ¿cierto? Entonces... Hay que entender eso, entender cuánto estoy dispuesto a poner en riesgo en este negocio. Entiendo los impulsos y retrocesos que vimos en H4. Impulso, retroceso. Recuerda que siempre tiene que ser más bajo que el anterior para ver esa presión bajista. Eso es muy importante, observar eso. Por eso hay que tomarse el tiempo y luego llegar a esta zona de hacer el análisis. De otra forma, no estoy invirtiendo. No me estoy tomando el tiempo de analizar bien. Es una posición que tomo en Nueva York. ¿Listo? Esta zona es muy importante después de hacer el siguiente impulso. Si me acerco, puedo observar ese volumen de esa vela en H1. Que es el momento, que es donde entran las órdenes. Que es donde entra el bloque de órdenes institucional. También puedo ver el volumen, entonces miren que cada vez que hace un impulso siempre hace el volumen del impulso anterior el volumen del impulso anterior siempre hay un, donde hay un impulso de h4 hay volumen importante esto y siempre es más bajo que el anterior entonces puedo ver esa presión bajista repito una vez más a nivel institucional es lo que está ocurriendo, ya ha pasado una hora, una hora, ya estoy protegido, estoy en break even recuerdan trading institucional en telegram, es donde envío todas estas proyecciones estoy especializándome en Nasdaq. llevo 60 y ha movido 56 pips 56 pips fíjate muy bien, ya estoy, vuelvo y repito en break even, ya lleva dos velas de volumen Bajista, Como habíais, les había mostrado en el video anterior Dos velas bajistas de H1 Traders Entonces ya lo voy a cerrar Voy a cerrar aquí Ya son suficientes pips Son 85 pips, perdón 85 pips Y ahí ya completa ese movimiento O sea, en dos horas me he hecho 85 pips En solo dos horas dos horas. Este es el poder de trading institucional oficial. Este es el poder de aprender la verdadera fractalidad del precio que es la verdadera acción del precio para seguir todas las instituciones que trabajan con trading de alta frecuencia. Recuerda trading institucional en Telegram. Trading institucional oficial. Ya ahí siempre envío las proyecciones las estoy enviando cada semana todos los días. voy a suscribirte trader y nos vemos próximamente